ahora para mí son inocentes porque todavía nadie lo ha sentenciado ni lo ha sometido a un a un, a un escrutinio judicial, pero eh, sí sabemos que supuestamente se estaban preparando los papeles bien hechos porque a eso es lo que le tengo miedo Víctor a eso es lo que le tengo miedo porque el pueblo dominicano está acostumbrado a una película a esta película, a esta función a esta movie como dicen los muchachos del pueblo, los muchachos los reggaetoneros. Eh, es más, déjeme decirle que, aunque todo esto tenga una carga de realidad, la gran mayoría de las personas no cree en esto. La gran mayoría de las personas cree que esto es una movie, cree que esto es una película, cree que esto es una un aparataje, porque tienen múltiples eh, ejemplos entre ellos o de Brexit. Supuestamente tenemos una justicia diferente, tenemos una justicia que, digo, hasta ahora no me ha dicho nada. Yo no puedo decir que son diferentes porque hasta ahora. No han, no han hecho nada para decirme que son diferentes actos, o sea, son diferentes las estructuras, son diferentes en, la, en quien lo dirige, son diferentes en muchísimas cosas, pero para, por ahora, para, para, para, para que esto no se convierta en una, en una película, yo espero que esté avalada, que las cosas se, se hicieron como debe ser, instrumentaron un expediente bien hecho, para que así eh, estos imputados, o sean inocentes o sean culpables, eh, pero con un buen expediente, que, que se vea que se hizo eh, que, se, que se hizo lo, lo, lo correcto, no lo que estamos acostumbrados. Y eh, decir que es un buen paso para la justicia y también que el pueblo dominicano no quiere que se gaste mucho dinero en, en, en, en, en hacer juicios largos y, y extendidos y al final no sacar nada. También el, el pueblo quiere que ese dinero, que se compruebe que ese dinero eh, salió del arca pública, tiene que regresar al arca pública. Porque cualquiera coge cinco años preso y queda a ser multimillonario. Cualquiera. El que estudia medicina está preso. El que estudia cualquier carrera por cinco años está preso. ¿Por qué? Porque no tiene vida, no, no tiene vida pública, está dedicado nada más a sus estudios. Está preso. Y usted cae preso en una en una por cinco años en una en una habitación que la sac, lo sacan los fines de semana lo visitan la querida tienen aire acondicionado televisión y cosas cualquiera coge cinco años ¿eh? eso como que está en la posición cualquiera coge cinco, cinco años y dura y te salís de ahí con todos sus millones del mundo eh, cualquiera Mira, oye Sergio oye y... cualquiera Oye, y amigos televidentes, nosotros lo comentábamos tras las cámaras, eh, todo este proceso que se está llevando y que yo le decía ayer a un amigo, que yo espero que no sea, eh, no se esté haciendo como a destiempo, o sea, que, tal, que no se estén haciendo las cosas eh, cuando se tengan ya, como soporte un expediente debidamente instrumentado, de manera que cuando se den estos pasos, es porque realmente ya las pruebas estén ahí. Eh, este, yo creo que, que el, la, la Procuraduría, la Fiscalía, se está se aceleró un poco en el asunto de hacer este tipo de allanamiento o de ir a buscarlo ya en condición de detenido. Es precisamente porque corrió el rumor Corrió el rumor de que se, estaba, eh, se estaban eh, disolviendo y eh, destruyendo pruebas que podrían incriminarlo. Ahora bien, independientemente uh -huh. de eso, yo sostengo que lo que yo espero es que haya un expediente que soporte este tipo de, de situaciones porque no al, final, es, al final lo que se quiere es que quienes hicieron lo, cuantas cosas le dio en gana con los recursos del Estado, pues paguen, se abstengan ahora a las consecuencias, no solamente si son culpables que duren 2, 3, 4, cinco años presos, sino que se le devuelva al país lo que se cogieron, cuando se le demuestre, verdad cuando se aporten las pruebas, para evitar eh, que una vez más pueda hacer más de lo mismo. Los que nosotros mm, estamos llamados a no creer que pueda ser más de lo mismo, porque recuerden que lo que tenemos como Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, Está ahí y se, hemos dicho, y esa fue la intención del presidente y de los dirigentes, ¿verdad?, responsables de elegir una procuraduría independiente que tiene eh, eh, todo lo, lo, lo, lo, lo que pueda adornar a una, a una persona con las condiciones para hacer eh, las cosas bien hechas en la procuraduría. Vamos a esperar que realmente actúe de manera independiente y que las cosas se hagan tal cual, deben hacerse para evitar eh, desfraudar una vez más a este país. Reitero, se eso, comentaba, escúchame, decirlo, se comentaba de que eh, los eh, posibles implicados en actos de corrupción estaban dándose a la tarea de eh, desaparecer pruebas que podían incriminarlo y por eso eh, se tiene entendido que se agilizó y un yo, poquito más el proceso de ir y detenerlo ahora bien, se quiero hacer un acápito que te interrumpa antes de que tú vuelvas a intervenir y es el caso por ejemplo del ex el ministro de salud pública, el doctor Freddy Hidalgo, a lo que Freddy yo Hidalgo. en lo personal no estoy de acuerdo no, no, y por favor, para ayudar, nada colócame las imágenes este oye, una cosa es fue el diputado del diputado que fueron a buscarlo a su casa ya con una orden verdad eh, de, de, de, de, de apresamiento de está en su casa Entonces, lo sacan en ropa interior yo no creo que haya la más atropello, la magina, un atropello. Eh, eh, necesidad de hacer eso ahora si usted va a buscar a una persona con una orden y se resiste a acudir claro. a ir no. y esa es otra cosa él le suplicaba no que lo dejara poner eso, ropa. Él y también sus familiares en ese momento que le permitieran ponerse ropa. Entonces, no creo que esa uh -huh. situación debió manejarse así, debió llegarse hasta esa a, a ese nivel. Debió permitirse, verdad, que se fuera a su habitación, que se pusiera ropa, entonces proceder a llevarlo. No creo que haya necesidad de hacer ese tipo. Lo que nosotros podemos, eh, eh, que la, lo que la gente puede interpretar como un show mediático. De eso no hay necesidad. Una cosa sencilla, pudo haber o eh, eh, puede variar el trabajo eh, responsable y honesto que pueden hacer las autoridades sin necesidad de tener que llegar a ese nivel. A es ese. una opinión? Eh. Mire, señor, lo primero que ellos no son condenados, son imputados en los ah. principios. Y sabemos que, que hay mucha gente y hasta yo me gustaría que se le pagara con la misma moneda a los que de una manera u otra le quitaron el plato. De la, el plato de la mesa, la cuchara, la comida a, a cada dominicano porque cuando se roba el dinero del pueblo cuando se hace no, y eh, es serio, gala tú decías ahorita atrás eh, la cámara que el que es capaz de cometer de, robar, que tiene, de que robar, tiene que tener la cachaza el tupé, claro, decía, decía otra también cosa, de, de enfrentar las consecuencias de enfrentar, de enfrentar las consecuencias porque así pero nosotros tenemos que como, como entidad de justicia tienen que dar eh, tienen que ser más eh, eh, cómo como se dice más decente no pagarle la misma moneda al, al que se merece porque de que de si ser culpable se lo merecen cualquier acto o sea se lo merecen porque le acaban de quitar la comida el techo le, la, la, la ropa a un infeliz pero para determinar gente, la culpabilidad un hay un proceso serio. hay para... un proceso claro. hay un proceso hay un proceso y, y yo creo que eh, para que eso no dañe el proceso, es bueno que guardemos cierto cierta decencia, cierta educación. Donde realmente se haga la diferencia. ¿No? diferencia. ¿No? Vamos a actuar acorde con lo que dice la ley. Y, y, y decirle a la, a la, al pueblo dominicano que no es que son las que esas cuatro instituciones están eh, bajo bajo fuego, sino que es que hay, eh, supuestamente había una red que manejaba. El, el, el hermano del presidente con estas con estas instituciones de, de donde se le habla de... Pero además, de muchas... Sergio, además Sergio, las denuncias de actos de corrupción no tienen 101 días ni 110 días denunciándose. No, no Nuria Piera y, y, y, y, y, y, y esta niña eh, Alicia Ortega ya, se, ha pasado, se, se pasaron ocho años denunciando todo o sea, esto a, que usted me también Mencionamos o sea, esas dos porque son los programas porque de investigación. Son la que hacen ah, claro. la, los programas que hacen de, de, programas de investigación, pero y los esa gente vive cada rato entregando Todo formulario el tiempo, de, todo, haciendo de denuncias caso. Haciendo denuncias, claro Mira, Don Muñoz y Alicia hicieron programas Hicieron programas de salud pública Hicieron programas de todo ese tipo De la OISO hay como 60 programas De la OISO hay como 60 programas Y no ni uno se investigó Eso no debió de llegar ahí Si el Danilo Medina, el presidente El procurador de ese entonces Le hubiese hecho caso a todo, eso, a todo eso se denuncia. Ningún caso de eso entonces, hubiese llegado. Hoy, se hubiese hoy Sergio Antonio, yo que no pudieron defender y como hombre, Hoy, lo más probable es que tengamos que dar la razón al doctor Leonel Fernández Reina cuando dice que se, emborrach, se emborracharon de poder. Sí, ¿ves? Sí, y, que y, nunca y, iban a caer. Y no, exactamente. Y no permitieron entonces ver la, lo que estaba pasando para hoy. Una Le di, yo una difícil. vez hacía mucho que no decía esta frase el, la única droga que es peor que la, que la cocaína, peor que la heroína peor que cualquier otra droga y que produce mayor dependencia se llama poder el poder es la única droga que con un solo sorbo te conviertes en un adicto así es, miren eh, recuerden que hace un tiempecito cuando un tiempecito, unos Días, ¿verdad? Cuando el Luis Sabinader tomó el poder, eh, había una, una un reclamo, y lo, lo manifestó en varias ocasiones, en varios tuits, eh, la periodista eh, Altagracia Salazar, donde decía, en enero, si no hay preso, ¿qué dijo Altagracia, Sergio? Que el, el, el, la gente en se va a tirar a la calle a la plaza. No la... se sabía qué color era que iba para la plaza de la bandera. Oye, y según esa, esa yo no sé si te habéis visto un video que ella dice que eh, algunos de esos apresados tenían dinero en colchones, en pared, eh, cajas fuertes y Entonces, de todo. No, él no, me, no especificó quién, pero ella dijo todo eso. Sí, o sea que, dijo serio, reiterar, ¿verdad? Plagiar lo que ella dijo: que si en enero no habían presos, no se sabía qué color era que iba para la plaza de la bandera a reclamar. Lo que yo digo es, lo que yo digo es que esos apresamientos, independientemente de que ese eslogan y que esa frase comenzara, se comenzara a decir, no hay que apresurarse. Lo que yo entiendo no, es que hay que hacer las cosas no, bien hechas no. para que no se caigan expedientes. Hay que sustentar a, esos expedientes para que como el pueblo, un cree, frente, aún aún el pueblo juez, cree que es un chup. Frente a un juez, eso no se caiga. Entonces, eh, van a confirmar que lo que la mucha gente piensa puede hacer más de lo mismo. Y eso es lo que no queremos que sea más de lo mismo. Así que vamos a esperar que así sea. Sergio, vamos a una pausa y a regreso seguimos con los comentarios de actualidad que como siempre compartimos en este contacto diario. A la pausa, ya regresamos.